Personas del marketing y la comunicación, el vídeo de hoy os interesa. Hola, soy Vicky y en el Brutal Like de hoy os voy a contar 7 aplicaciones que son imprescindibles para cualquier marketero. 1. TED Talks. Seguro que todo el mundo habéis oído hablar de estas conferencias. Es una plataforma donde se suben pequeñas conferencias que se dan alrededor de todo el mundo. Las dan personas influyentes, cada uno experto en su ámbito, y la han dado personas tan importantes como por ejemplo Bill Gates. Pues esta plataforma tiene su propia aplicación móvil, así puedes ver sus contenidos en cualquier momento del día y en cualquier lugar. Esto te va a inspirar para crear un contenido top. 2. Fielding. Fieldy es un lector de feed súper simple, pero ¿qué es un feed? Un feed te permite acceder a todos los contenidos que tú necesites en un mismo espacio, sin necesidad de estar diariamente metiéndote en esas páginas web. Si quieres saber cómo funciona esta aplicación, en nuestra sección de Brico Marketing, nuestro compañero Javi te explica paso a paso cómo utilizar esta herramienta. 3. Bad Sumo. ¿Cuál es el eterno quebradero de cabeza de todo marketero? El SEO qué es tendencia, qué palabra clave podemos utilizar, qué contenido está de moda. Bien, esta aplicación te permite poner tus palabras clave y te va actualizando todos los temas que están de moda alrededor de esa palabra clave. Así puedes ver qué contenido está funcionando y qué no. Además, te hace un análisis súper completo de la competencia para poder inspirarte. 4. Slack. Slack es una herramienta brutal para la comunicación interna dentro de tu empresa. Te permite crear canales específicos creados por temáticas y así la comunicación entre tu equipo va a fluir correctamente además puedes conectarla con otras herramientas en Oniad utilizamos esta herramienta para la comunicación interna y os aseguro que es increíble 5 Hotsuite. Hotsuite es una de las mejores aplicaciones para gestionar tus redes sociales y desde luego la favorita de cualquier community manager te permite gestionar dentro de un mismo panel todas tus redes sociales como por ejemplo twitter facebook linkedin o instagram y además te permite gestionar tus posts en wordpress 6 Evernote. Las agendas de papel ya están pasadas de moda, ¿no? Estamos hartos de llevar miles de papeles y libretas y de no saber dónde apuntar las cosas. Pues bien, Evernote te soluciona este problema. Funciona como un blog de notas de toda la vida, pero en el móvil. Y además, su versión gratuita te permite enlazarlo hasta con tres dispositivos a la vez. Así podrás tenerlo en tu móvil, en tu ordenador o en cualquier dispositivo que necesites para tenerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Saca todo el provecho de esta herramienta con todos los consejos que te damos en nuestro programa de Brico Marketing. Te dejamos por aquí el tutorial. 7. Canva. Canva ha sido una revolución en los programas de diseño. Con Canva tú puedes ser diseñador. Te permite hacer todo tipo de diseños. Logotipos, tarjetas de visita, carteles, lo que quieras. Incluso te permite mejorar tus posts en redes sociales. Puedes hacer unas publicaciones muchísimo más curradas para atraer a clientes y a gente nueva. Bueno, y estas han sido las 7 herramientas que te recomiendo para estar al día de todo lo relacionado con el mundo del marketing y de la comunicación. Coméntanos qué te han parecido, si las conocías o si las vas a utilizar. Ah, y no te olvides, suscríbete a nuestro canal y cualquier duda, contacta con nosotros.